programa de mañana. Miren, breve, en los temas del día de hoy, voy a, a destacar lo sucedido en Honduras. Ayer se celebraron las elecciones presidenciales de Honduras y evidentemente salió electa Xiomara Castro de izquierda, de centro izquierda allá en, en, en Honduras. Es decir que la izquierda comienza de nuevo a tomar posición en América Latina. Tenemos que eh, en, ahí, por ejemplo, en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, de, de centro izquierda, también en México, López Obrador, de centro izquierda, Laurentino Cotizo, de Panamá, también de centro izquierda, Alberto Fernández de Argentina, de izquierda. Eh, Luis Acre de Bolivia totalmente de izquierda, en el caso también de Maduro en, en Venezuela, todo el mundo sabe que es de izquierda, eh, y en este caso ahora pero Xiomara que, Castro en Honduras y quiera. Pedro Castillo en Perú, también de, de izquierda. En Nicaragua, ni siquiera la voy a mencionar, porque aunque son de izquierda, pero sabemos que lo que se está llevando a cabo ahí fue de, no de, es de, democracia. Parece que se o sea, de por lo menos lo, lo, que, lo que nos muestran a nosotros, se salió yo de la soy nicaragüense, eh, es una opinión, ¿verdad? No sí. tiene necesariamente que ser así. Pierde la derecha fuerza en América Latina y comienzan a posicionarse eh, la izquierda. Yo entiendo que no tanto es por la ideología izquierdista, sino por los, por los candidatos per se. No tanto la ideología izquierda es la que se está colocando, sino los personajes, el discurso, eh, es el que se ha posicionado en América Latina. y Ahí están está estos líderes políticos col colocándose en América Latina completo. Cambio de tema y destaco, ¿verdad?, eh, eh, en el caso de Xiomara eh, Castro allá en Honduras, presidenta eleita de ese país. Qué bonita es la democracia. Por otro lado, miren, señores, hay lo que yo eh, quiero llamar la atención en el sistema de justicia de la República Dominicana, pero yo quiero que anotemos esta fecha. ¿Mm? Usted que me está viendo, hágase el favor usted mismo y y anote esta fecha y póngala por ahí para que luego podamos evaluar esto que estamos que voy a plantear en el día de hoy. Cuando Luis Abinader ganó la presidencia, y vamos a apartar un poquitico las pasiones políticas, porque aquí acá, acá, a todos lo queremos poner un, un color político, pero entonces no nos vamos al fondo de las cosas y por eso perdemos objetividad. Cuando Luis Abinader ganó las elecciones, se convirtió en presidente, lo primero que hicieron fue eh, cambiar el pleno completo de la Junta Central Electoral. Luego de haberla desacreditado totalmente, la cambiaron. Muy bien, esa es la estrategia que Maquia, eh, que plantea Maquiavelo. Luego desacreditaron totalmente a la Cámara de Cuentas y la cambiaron en pleno. Incluso hubo un allanamiento de parte del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas ahí. Pero ¿qué resulta? La, la nueva Cámara de Cuentas tomó posesión el 16 de abril de eh, este año. Óiganme bien, señores, lo que les estoy diciendo. 16 de abril del año 2021 tomó posesión la Cámara de Cuentas. Y adivinen qué. Ahora, antes del día 10, oye esto Pedro, que a mí me gusta hablar a la gente joven que, que, que no se deja eh, idiotizar de los medios de comunicación, ni de los comunicadores chatarra. A la gente... La nueva que, palabra es sí, que tú los vivido. comunicadores chatarra. ¿Ves? que solamente dicen lo que otro dice no investigan, se lo dejan pasar por ahí por el plato y le tiran y le, y le meten bola por strike comunicadores y chatarra muchísimo que no investigan, mire qué pasa tiene que llamarnos lo que yo digo la filosofía, a la atención la cámara de cuentas se juramenta los nuevos, los nuevos eh, eh, titulares en abril y re resulta que el ministerio público tiene que presentar la acusación del caso Pulpo antes del día de diciembre la tiene que presentar antes del 10 de diciembre. Sorpresa. Final de noviembre aparece la primera auditoría de la Cámara de Cuentas. La primera duda. Niño, qué, qué rápido, eh? qué rápido y qué focalizado. Eh, le voy a sembrar esa duda. Qué rápido y qué focalizado. ¡Pum! 43 mil millones de pesos. Pero ¿qué resulta? No tomaron en cuenta un detalle yo no sé si hay o no eh, eh, anomalías, pero ¿qué pasa? Cuando nos, va, cuando nos retraemos al, al Estado de Derecho, a la aplicación de la ley, encontramos este detalle. Vamos a poner las imágenes. Ahí. La ley 1004, 10, que regula la Cámara de Cuentas, establece los diferentes tipos de auditoría. De auditoría. Ahí está la, la auditoría financiera y la auditoría de gestión. Bien, esa es la ley 1004. Vaya a leerla en el artículo 30, párrafo 1 y 2. Vamos ahora con el otro artículo, que es el que yo quiero que, que destaquemos. Para que la gente vea y anote, dice ahí, el artículo 36. Anoten este dato que le estoy dando, señores, para que luego veamos el juicio. Dice el artículo 36 de la ley 10.04, que también, por cierto, la quieren cambiar. ¿Qué dice ese artículo? Léalo conmigo. Comunicación permanente en el transcurso del examen, los auditores gubernamentales mantendrán constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo auditado lo dice la ley dándole la oportunidad para que se presenten pruebas o para que presenten pruebas o evidencias documentadas e información verbal pertinente a los asuntos sometidos a examen dice la ley la ley no yo pues no fui yo que lo hice, lo hicieron los legisladores dice la ley que si tú me vas a auditar a mí Yo tengo que estar ahí Y tú tienes que irme preguntando ¿Qué pasó aquí? Y esto de cuadre Y yo te puedo dar una explicación Y a esa explicación te le puedo presentar pruebas Óigame bien señores lo que le estoy diciendo Mucha gente no le va a entender, porque, no va a entender esto porque no le importa Y mucha gente lo va, a ver, lo, lo, va, lo, va, lo va a pintar de un color Porque tampoco le interesa Pero luego en el juicio lo vamos a ver Le está hablando un abogado Y ustedes verán en el juicio Cómo van, cómo van a desbaratar esa auditoría ¿Por qué? Porque si tú estás auditando a alguien, si tú estás auditando a alguien y la ley te dice, para tú auditar a, a, a Francis, en el ejercicio de su función, tiene que llamar a Francis y preguntarle, Francis dime, ¿qué pasó aquí? Que veo un descuadre. Que veo una irregularidad. El procedimiento da 10 días Dice la a ley. Mí para yo poderlo contestar para que y tú lo reparar. Contestar. Se llama hacer reparos a la auditoría. Y es obligatorio lo través de la ley. Entonces. Preso eso no lo va a poder hacer. Sí, si para eso no lo puede hacer. Digo, si son incumbentes directores. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Si tú vas a presentar eso como prueba, tiene una falencia, tienes que cumplir con el requisito primero de la ley para que luego lo pueda presentar en, en un juicio. Y entonces aquí. O hay gato entre macuto para que luego entonces esos auditados salgan sin ningún tipo de problema porque esa prueba no va a pasar. O se desesperaron y la sometieron para buscar la cuestión de la, de, la, de la acusación. Señores, tenemos que proteger el sistema de justicia de la República Dominicana. Incluso esa auditoría la filtraron a los medios de comunicación para provocar un impacto en los jueces. Que es otro tema que vamos a tratar en esta semana. La judicialización en los medios de comunicación de los casos. Señores, anoten la fecha. Cuando le toque a usted, se va a acordar de mí. Tenemos que proteger el sistema de justicia que se ha convertido en una especie de show que se está resolviendo en los medios de comunicación. Y eso sí que es peligroso. Muchas muy gracias. Bien, muy